Lo que raptas es y lo saben en tu barrio Cruzo la esquina, miro pa' atrás con Malfario te vas con varios Pero de quien te fías Que no te la lien tía Y cuida bien lo necesario Estructuras en raras Como caras con cristal Como guarra yendo a misa a hacer tu pitilla a cartaja Eres Sáhara aunque sé que no relaja La senajara Mi parte buena me dejará atrás Maya, Intenta yeah. ligar para dejar ya las pajas Yo si ligué fue para alejar Esta paja mental Castate raja metal O la mortaja Amordaza Mis ganas de vivir luego Me baja del mal hola, Estoy lleno de mal hola. Quieren de mi rap para. Encontrar la luz Que no se encontrado en otra los payos son la mara, gato poco más taras. Lo que me mi rincona, rinconando tu máscara Chuscando la máscara, bebo ron con Caspara. Embaraña y Shara. Recuerda, trae Tana. Somos los malos de la película. Curiosa forma circular irán paya me estoy concienciando de que vuelvo a mis andadas Y me entra putas ganas de quedarme paralítico y Todavía recuerdo que si sufría ayudabas Pero ahora la evidencia es que te has vuelto bien de sádico Yo por las esquinas personificando el pánico Por ser lo contrario a respetarse a sí mismo y También más oscuro que un ritual satánico Porque mi silencio es digno de alguien con autismo y ¿Qué va a ser de mí si no me echas un Dejar de hacerme estos cortes El dolor que producen es más insoportable Ya hacer nudismo en el puto polo norte Yo quiero ser fuerte Como lo es un miura Pero me lo impide el vivir con la penuria De saber que si alguna se hace mi mujer Lo mejor que puede pasarle Es quedarse viuda En un mis ojos lo dan a Si Te canto y me mojo como hace Hakima Manflesi No sale easy pero duele tanto casi Que sin hacer estas veces pienso que se irá mi crisis que ya no cojo, no estoy busy. Solamente ya no cojo, no jodiendo con tu piercing. Estoy pensando si me arrojo rojo missing. Cuando fumo verde y sangro lo que han vivido mis jizzies. Y vuelvo a sentirme cheesy con mi música, soy rapper con la Uzi, yo en la UCI sobre dosis. Porque anoche volví a realizar la tesis de si ser querer tener o hacer una metamorfosis. Yo quiero ser arte de Brasil con la fuerza de un misil y el valor de un viejo fósil. Con un corazón flexible sin depresión Póllame como siento a prisión hoy con psicosis Soy rico por lo que pienso y no por tener kinis Déjame tranquilo en mi sitio que estoy muy chili. Los payos en el punto de mira y con un fili De gira por la pina si tú en la mili Échame unos miligramos más en la copa Tú no eres thrilling, es más, Adora dar la nota Ten mucho cuidado de ver qué pelis te monta Pues jugar un mal papel y salir con la cara rota Lo hacemos por la sombra y no decimos nombre Tú sí que nos nombras porque eres poco hombre Venimos con hambre, no creo que sobre Te quedaste sin tu onza por querer comerte el doble Me estoy quedando medio majara Un pollo para cenar y que empiece la jama Intentando sacar tajada Subiendo convivencias y ausencia de Freno en la bajada Andame un piri, fumándome un piri, tú quedas de chilly, la kiri, bebiendo Martini, viendo al equipo de mi city Oh Sonando en el Tere Oh, me gusta al biggie, luego me paso la Laura pa un Gini Como digo Milito, listo dicen que estoy viejo y lo marco todo Yo también tengo un hit como un titi Salí del parís siendo Vipi Me la follo escuchando Rakinki la agarro las trenzas de Pipi Mi depres es peor que la mili Alejado de mi friends y mi family No tengo ni tete ni Titi tengo hermanos de otra familia. Oh, yo bailo bien, sabéis con quién con ella. Ya no está y que la paso bien, vos no la paso a media. Oh, tú que de qué viene con esa media. Tú eres un 10 que no te engañes este sistema sin pena. Ahora te miro sin pena, sincera. Quiero que seas sincera, sin piedad. Tú dímelo sin problema, pero bájate para el barrio que ahí se hablan los temas. El dinero primo solo trae problemas Menuda sema, no encajo en el sistema Tu novio quiere dárselas pero solo da pena Quítate la gorra, la cadena Tú lo que rapeas es jena y lo saben en tu barrio Cruzo la esquina, miro para atrás con malfario Te vas con varios, pero de quién te fías Que no te la lié y cuida bien lo necesario Fallos que me salieron caros ah. Y ahora me vuelvo loco si me paro, loca ni reparo, los ojos como faros, en mi cabeza una guerra y ahora escucha los disparos. Te dicen loco, te dicen raro, lo que aprendí es que por aquí que es el malo, desconfía de quien te da la mano, eh, desconfía de quien te da la mano.